la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís ratificó este miércoles la pena impuesta contra Greyming Grullar Sosa, quien fue hallado culpable de homicidio involuntario en el asesinato de joven Jesús Vidal Rodríguez, de 19 años. La Corte rechazó la, el recurso de apelación porque los apelantes no probaron en la Corte los alegatos que ellos habían esgrimido en la instancia que sometieron a, al tribunal. El tribunal él, es un asunto de pruebas y no quedó demostrado los argumentos de que ellos alegaban que había contradicción en la declaración de la sentencia y que habían también violación al derecho constitucional. De manera, los alegatos del señor Grullasosa a través de su abogado no convencieron a los jueces de la corte de Apelación y la Corte procedió a darle lectura en el día de hoy a la sentencia, que lo había condenado ya a 20 años. El licenciado Martínez agrega, la Corte confirmó la condena por voto mayoritario. Picó por mayoría de votos la sentencia de primer grado, de modo que el señor Grulla Sosa seguirá cumpliendo los 20 años con la ratificación que hizo la Corte y sigue también condenado a pagar los 5 millones de pesos de indemnización. Ahora le queda que en un plazo de 4, 5 o 6 meses... La Corte notificará la sentencia. En torno a este hecho recordamos que el joven Jesús Vidal Rodríguez recibió un disparo en el estómago por parte de Greimi Grullar Sosa cuando se encontraban en una cafetería de la comunidad Colón. Murió 14 días después en un centro clínico privado. En tanto que familiares de la víctima mostraron conformidad con la ratificación de la pena impuesta a Graymi Grullar. Para NTN reportó Joanny Paulino.